Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a mostrar eh, los dos proyectos que casi casi hemos terminado. ¿sí? Eh, he terminado el gimnasio, gracias a Dios, eh, solo hace falta limpiar y eso, pero en general ya está. Y también hemos hecho un trabajo en el patio de abajo con la piscina porque estaba hecho un, bueno, por no decir una mierda, vamos a decir, estaba hecho una mierda. Pero ahora ya eh, eh, hemos puesto eh, césped artificial, eh, hemos puesto una zona de chill out, ¿sí? De, de con, con... Eh, eh, lo que se llama el su un suelo un suelo que parece ser de madera pero no lo es, es de goma porque hace mucho frío allí, mucho frío en el invierno y la madera no aguanta entonces a mí me encanta el patio ahora parece otra cosa, me encanta entonces vamos a ver el patio y vamos a ver el gimnasio bueno, desde aquí desde arriba se puede apreciar el patio de abajo. No sé si hace mucho viento para hacer esto, pero ahora hemos puesto un césped artificial y también una zona eh, con muebles y eso. Por el otro lado, debajo de, de las placas solares, tenemos también un... Bueno, un, una zona, una zona para pasarlo bien. Entonces, parece otra cosa. Y aquí, mira, abajo, abajo mi, mi huerto. Y aquí mis patatas. Vamos a ver abajo también. Pero hace mucho viento, no sé si va a estropear el vídeo. Vale, primero vamos a ver, hace mucho viento. Vamos a ver el gimnasio. Ya. Entonces... Eh, vamos a ver todo, todo pintado he puesto el suelo, este suelo me gusta mucho eh, me gusta mucho el, el, el patrón que tiene también hemos puesto el mismo suelo aquí eh, en esta zona y mis armarios y la verdad es que mucha gente me, me ha ayudado con ideas sobre... Porque tenía problemas con las puertas, porque estaban ya torcidas. Pero bueno, he podido eh, terminar, eh, terminar todo. He puesto una, una, una chapa de... Es como plástico. Y adentro ya tenemos... <ríe> directamente toda la basura y todas las cosas pero bueno, eso es un trastero y así así son los trasteros ¿no? de, de meter cosas también he puesto un poco mejor los cables porque estaban hecho un lío eh, y hemos comprado una torre de música y esta torre es, es de muy buena calidad me gusta mucho porque antes tenía altavoces, pero pero malos, vamos a decir. Pero esto está bien, ¿vale? Y ahora vamos a salir. No sé si podemos eh, con el viento, pero lo vamos a intentar. Vale, vamos a vamos a bajar. Disculpad el sonido del viento. Entonces ya he pegado esto, porque se tiene que pegar al suelo. Eh, he pegado hasta... La verdad es hasta aquí he podido pegar. Tengo que pegar el resto. Y esta es, es la zona que hemos creado. Este suelo es un suelo de, de clic. ¿Vale? Lo, lo pones y hace clic, clic, clic. Y es súper fácil de poner. Muy caro. Pero carísimo. Pero bien. Por lo menos creo que va a durar. Va a durar. Es que hace mucho frío aquí y con el frío eh, se, se, se pone, no sé, feo directamente todo. La madera y eso. Vale, entonces ya y la, la piscina lim, limpia, eh, limpia. Entonces, eh, lo que pasa con el, el, el césped artificial es que cuando hace mucho sol te quemas la, eh, los pies. Pero hoy, por ejemplo, está perfecto. Está perfecto. Y luego tenemos otro sitio que con el viento ya... Otro sitio con un... Es, también es muy bonito estar aquí. Se, se mece así. Y tú puedes estar tranquilamente lejos del, de, del drama, ¿no? Sí. Este es el, el césped. Es de muy buena calidad. Es, eh, hemos elegido eh, la mejor cal calidad que, que había eh, porque este es como una alfombra, la verdad, es una alfombra, pero es, es muy de lujo. Dicen que, que puede aguantar mm, el, el frío. Espero que sí, pero vamos a ver. Y también el, la pérgola. <ríe> la pusimos nosotros, eh, solamente yo y Cintia, y fue un trabajo un poco, un poco difícil, pero lo, lo, lo hicimos. Entonces queda poco, poca, poca cosa que hacer aquí. Vamos a ver mi, mi, mi huerto mientras tanto, ¿no? Y aquí estamos. Mis patatas van muy bien. Este año, el año pasado, el año pasado, no sé, pero murieron temprano. Pero ahora no, ya, ya, ya tienen todas las flores, ya, ya noto las patatas abajo. Aquí la, los árboles no van muy bien, los árboles. Pero por lo menos este año mi, mi almendro ya tiene almendras. Sí, no muchas, pero bueno. Y aquí tengo... Es que se, se quema esta parte. Se quema por el sol, es que hace tanto sol. Pero aquí abajo tenemos remolacha y otra cosa que no, no me acuerdo. Eh, más remolacha y aquí pepinos. Y vamos a ver los pepinos. Mira aquí. Ya empiezan los pepinos. Aquí más patatas y aquí las patatas van de maravilla. Y también tenemos lechuga. Pero este lechuga es del año pasado. Salió porque obviamente había semillas. Luego tenemos eh, tomates aquí. Uh, cómo van. Y mira, tengo eh, tomates cherry. Aquí dicen tomate, un tomate cherry y aquí los tomates más grandes. Una mezcla aquí. Y estoy súper ilusionado. Tengo eh, guisantes. Tengo guisantes. El año pasado no, no cuajó nada la planta. Este año va muy bien. Más aquí tengo esas judías largas. No sé cómo se llaman, eh, que van aquí. Mira, judías largas y más eh, pepino. Eh, tengo que quitar un poco la, la mala hierba, pero bueno, otro día. Cuanto tenga tiempo y más. Más tomates aquí, y claro que mis. Ya salen los, los tomates cherry allí. Mira, más cherry. Pronto voy a poder. Y aquí es. Eh, eh, esto es. Eh, eh, joder, tengo los dos nombres en inglés. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Aubergine Eggplant, y en español. Eh, me, me va a venir a la mente y esto, no sé, ah, creo que sí son pimientos pimientos, creo eh, pero bueno, va bien va bien mi huerto entonces, eso es todo ya, eh, tenemos más proyectos tengo que trabajar arriba pero de momento, yo creo que voy a disfrutar un poco de esto voy a estar abajo hablando y, y tomándome algo ninguna bebida y eso es todo tengo más proyectos pero yo creo que necesito un descanso necesito pero vamos a ver porque cada vez digo eso necesito un descanso y luego después de una semana empezamos de nuevo pero bueno que tengáis un buen fin de semana y nos vemos